Hoy hablamos del genograma. Como terapeuta familiar sistémico, puedo explicar que un genograma es una herramienta utilizada en terapia familiar para visualizar y comprender la estructura y dinámica de una familia. Consiste en un diagrama que muestra las relaciones familiares, incluyendo información sobre las generaciones anteriores y actuales. El genograma puede incluir información sobre los miembros de la familia, como su edad, género, relaciones, patrones de salud y cualquier problema o desafío que puedan estar enfrentando. También puede mostrar la estructura de la familia, incluyendo información sobre el tipo de hogar en el que creció cada miembro, la presencia de figuras parentales, y otros factores que pueden afectar la dinámica familiar. En la terapia familiar, el genograma se utiliza para ayudar a los terapeutas y a las familias a comprender mejor las dinámicas familiares y a identificar patrones y problemas subyacentes. Al crear y analizar el genograma, los miembros de la familia pueden identificar patrones de comportamiento, relaciones disfuncionales y otros factores que pueden estar contribuyendo a los problemas familiares. Esto puede ayudar a las familias a trabajar juntas para abordar estos problemas y mejorar su comunicación y relaciones en general. Pronto realizaremos un webinario sobre cómo construir un genograma y la utilidad del mismo. ¿Estad atentos a este canal? No olvides suscribirte y darle a la campanita. Te espero en el próximo vídeo de Pensamiento Sistémico.